Señores, Omega Omega, el fuerte de, de Santo Domingo, el que conquistó a Europa y Estados Unidos. Necesita, para, para, para, para, para. Necesita Omega, un psicólogo. Omega, señores, vuelve a hacerlo. Señores, Omega eh, se para en, la, en una avenida. Vimos una confrontación con un mmm, transeúnte, una gente manejando discutiendo ahí por pues, poco lo de un galletón y qué es lo que está pasando con omega Un constante verdad ya constante los problemas de omega y es que circula en las redes ese video que estamos viendo ahí en que el merenguero de calle sostiene una discusión con otro chofer en plena vía pública en la capital de acuerdo a la narración de la fílmica Omega pues estaba buscando problemas porque el señor iba tranquilo. Omega iba muy lento, el señor le rebasó y pues hizo que chocara. Omega parece que provocó eh, el roce y provocó que el otro vehículo chocara. El problema habría sucedido en el malecón de Santo Domingo y por lo visto durante la discusión se detuvo el tránsito que circulaba por el lugar. Otra vez Omega. Y, y omega lo que no entiende es que por eso la gente le coge con él de una vez porque él pararse y, de, y decirle un coño a una gente uh -huh. ya está en boca de todo el mundo y cuando viene a está preso acá entonces él no se cuida de eso Omega. y andando en la calle omega tiene que cuidarte porque Ome que cualquier omega cosita tiene... te lo ponen así claro. ya tú sabes pone un huevo por cualquier cosita cuando viene a ver lo que estaba era diciéndole Quizás se vea agresivo, pero tiene que manejar tranquilo porque tú sabes. Y, y ya por pues, la forma y eso, nadie Aunque sabe. Aunque ni tanto, porque es una persona bastante corta de cabeza. Si sí, no lo sabemos, que haya pasado. conocemos mire. Omega. Omega. Omega tiene la mala suerte de que cada vez que está en un lío hay una persona grabando. ¿sí? Mire. realmente. Sí, mire. Cuando usted es un artista de la talla de Omega que tiene tanto éxito que es difícil olvidar, porque Omega es muy versátil. Omega tiene ahora un dembow. Salió un dembow que está sonando. Es un tipo que a todo el mundo le gusta. Niño, viejo. ¿Qué pasa? Que no tiene un equipo de trabajo. Ya usted es un artista establecido. Debe tener un equipo de trabajo. Yo apuesto a la disciplina siempre. En cuanto a trabajo y negocio. Eso es igual un ejemplo. Que usted está en una cafetería. Y usted se le acueste a la, a la cafetería y que no hay nadie, déjame acostarme en el piso. No vende medio jugo. Entonces, este caballero debe tener un chofer. Vea, cualquiera, cualquiera quisiera ser eh, eh, eh, socio de Omega, uh -huh. chofer. Un chofer y, y un seguridad. Y ya. Y su esposa. ¿Me entiendes? Una no puede apiarse así, no Omega sabe. No la, debería apiarse del vehículo. La, la, la actitud así. Usted es un artista. ¿Te entiendes? No puede ser un loco viejo, debe, no se ponga a discutir. No solamente cuidar tu imagen. Y si es un loco físico? más loco que él, y se le, le da un tiro, una puñalada y le jode la vida. ¿Ay, ¿se puede Tiene que tener omega sí, gente que se desmonte sí. por él, porque es que lo, te lo graban y omega por decir cualquier cosita, porque cualquier gesto ya está en la palestra claro. pública, claro. ya están diciendo que él sí. es el malo. Entonces no entiende sí, a hermano. Claro, claro. porque sucedió con él, mira cómo, cómo falleció, ¿entiendes? Es como usted dice, si tú eres loco, pero aparece otro malo que te tú... Claro, y le sí, daña la vida. Amable, eso así. Porque... Es que usted es un artista, usted debe montarse un personaje. Un Exacto. artista. Ya en los personales usted es otra cosa. Que se apea a alguien, mire qué pasó. Mire, usted chocó. Nosotros llevamos un artista ahí. Usted nos chocó el agua agua Incluso hay artistas. Mira. Eh, Black Point no está pegado, y Black Point tiene su equipo de trabajo y anda con dos vehículos. Sí. Claro. ¿Me entiendes? Y muchos artistas. Okay, si pero Omega know. quiere ser protagonista de todo. Debe coger, debe estar tranquilo, ahora que tiene una familia. Bien, tranquilo. Tiene que saber o manejarse. Tú, o eres artista, o eres de la casa. Eso es mil pesos. Eh, ese skin, Ay papá, váyase, tenga... Pero yo he andado en carro prestado que no son míos y, y le dan un topecito. Y yo, vaya ese don, está bien. Porque cuando ven a ver, nos matamos y es peor. O me parte, él, lo parto yo. No, no, porque la gente se aprovecha. Sí. Ah, ah, no, no, oye, no le discuta que oye hoy que todo es planificado. Él tiene chi en la cabeza, del gobierno todo es planificado. No, con los no, problemas no, no. que tiene Omega con la justicia, no creo no, que sea no, planificado. No, ¿Qué? no Jorge, Jorge, Con los problemas que tiene Omega con la justicia. Jorge, eh, no des creo, desconozco no ese creo. comentario de un, que venga de una persona como tú. Un ¿Y, ¿Y quién fue que se ha convertido en ¿Por decía? qué ¿Un Omega? Pero ¿Por, ¿Por Ahora, Omega, ahora permiso, permiso. Ahora, si tú hubieses estado ahí, graba sí o no. Cuando lo vea Omega. Ahí se está grabando antes de saber que es Omega. Oigan. Ya lo vi que le pasa a No, no por el ya lado. se sabía ¿Eh? que era Omega. ¿Cómo que sabe si que era Omega? Que ya trae vehículo, ¿eh? Que lo vi, pues se tiene que quitarle. Claro, que, ese fue vehículo. Que Omega ¿no? fue que Omega mira, mira, ahí están grabando, ven. Se está grabando antes que de, de que, que Omega. Y ya viene rebasando. Que Omega rebasó al señor que venía lento y provocó el choque. Pero ya la persona sabía que ¿Quién es? Sabía la vio el ¿Se la ahí? Todo el mundo sabe quién es Omega? Sí, un señor que no tiene poder esa actitud con esa gente, mira, ¿ves? Viene un nieto del señor que me dio a los que lo caigan atrás. La gente que anda aburrida en la calle. Aburrido, que lo cae de estos locos. Que lo van a buscar a los sitios. De estos locos, bebidos. Para que salga. <risa> no animales animal hecho con confle. Viene y los partes. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, eso es, lo que, es un equipo de trabajo que Omega necesita. Omega necesita que duerman hasta con él. Omega tiene ya una trayectoria en la cual tiene que haber un control claro. en esa parte. Pero, bueno, es que para abajo que va la trayectoria. <risa> Si no se maneja el <risa> pavado. Si no wow. bueno, eh, precisamente, o sea, él había dicho que ha cambiado, que está tratando de cambiar, ¿verdad? Con esto nada. De su familia. Yo espero que esto no pase de ahí. O sea, que esto sea nada más, que sé yo qué. Lleguen un acuerdito, el seguro lo paga, se acaba. No, que ¿sí? ahorita se aparece el viejo en la corte. No, él me agredió verbalmente, hay que mm -hmm. meterlo los presos. Sí, me amenazó. Cinco años. Wow. <risa> <risa> <Oye>. <risa> <risa> sí. me avisó, Otra vez Ay, para me adentro. Me dijo que me iba a matar mañana. Me <risa> no, dijo que me iba a matar, yo tengo pruebas ahí. Ya Ay, no, está preso. Para Entonces para no yo creo que Omega haya, haya eso, hecho digo planeado, pero no se manejó esa no se situación. Manejo, no creo, que en no y <risa> no, tiene un dembow pegado también, <risa> <risa> no, eh, un dembow. Sí, de dembow, un dembow, un dembow, la parte de él suena, no digas que no. Tiene la versatilidad creo, de montarse. Yo montaje. creo que Omega se está viviendo en la película y el nombre también le quedó muy grande, el, el fuerte. El fuerte Omega, así es. Realmente no, no debe manejarse, Omega. Él cree porque tiene ese nombre que es el fuerte. Ah, no, yo soy, yo soy Rambo. ¿Entiendes? Nadie puede conmigo, Mi no, hermano. Ya. Usted está jartando a la gente. Lo está sí, va, Realmente. ¿Tú entrará, como dices no, tú, un con fle power. Ya la gente se está acostumbrando a verlo en en la de, casa. De, de, esta, de esta gente que son fuertes, que tú le das golpe y siguen igualito. Yo me fajé con uno una vez y trompa y trompa y palo, y él para allí, para allá vamos a este hombre, no me eh. Tuve, tuve que ya mandarme, no, dejemos eso así ya. <risa> Señores, vamos a unirnos todos. Tiene un naricolaje allá, papi Juan. Sí, programa paralelo ahí, está encendido. Santiago Matías. Se lleva el Pinto.